Saludos y bendiciones Hoy quiero hablarte de una cosa importante Primero que todo, mantén la calma y controla tus emociones Ahora, quiero comentarte de que estaba pasando por la plaza Y escuché sin querer una conversación Una mujer le decía a otra mujer Cuando yo veo a una persona que está llena de problemas tiene más problemas que yo, entonces yo enseguida me alejo porque si uno no puede resolver a veces sus problemas ¿por qué va a resolver los de otro? bueno, esa fue la frase que ellos estaban hablando pero bien, hay una regla general que es la siguiente, cada persona debe resolver sus problemas todos deben resolver sus problemas por sus propios medios. ¿Ok? Lo mejor hacer es alejarse, sí. Cuando una persona está llena de problemas. ¿entendió? Porque ellas tienen que resolver por sí mismo. ¿Ok? Ajá. Esas personas también tienen que Saber que no pueden estar contando con uno Viniendo cada día a ladillarlo Esas personas tienen Que resolver por su cuenta ¿Entiendes? Porque cuando uno necesita por lo menos Nadie le va a dar Entonces es obligación de cada quien Resolver sus problemas Porque la verdadera bendición no es ayudar, sino dejar a la otra persona quietecita para que ella pueda resolver sus cosas por sus propios medios y después que ya se haya resuelto, que ella ya haya resuelto su problema allí sí, allí uno puede venir, conversar y todo lo que quieran pero antes no, porque las personas tienen derecho y merecen resolver por sí mismas escúchame cuando yo veo a una persona que tiene más problemas que yo enseguida me alejo porque la mejor ayuda, el mejor apoyo es ni verlo, ni mirarlo ni hablarle no interferir porque quien más ayuda es quien menos molesta esas muchachas que venden el culo por ahí esas muchachas están llenas de problemas tienen realidades locas y pasaron problemas terribles y entonces ahora son reflejos de sus problemas y calamidades de esas personas hay que alejarse mucho ok corre por tu vida escápate para esa situación solamente hay una respuesta váyase váyase no quiero saber más de ti la verdadera bendición no es ayudar a las personas, sino dejarlas quietecitas. Esta es la cereza del pastel. El que anda mujereando, siempre anda pelando bola.